Si quieres exportar una imagen con el fondo transparente desde Adobe Illustrator en formato PNG, hoy te voy a explicar cómo hacerlo, así que quédate y aprende a hacerlo. Para exportar una imagen con el fondo transparente desde Adobe Illustrator, simplemente lo que debemos hacer es tener un objeto solo, es decir, que no hayan más objetos en la mesa de trabajo. Y simplemente para hacerlo nos vamos al menú archivo. Desde el menú archivo le decimos exportar, exportar como. Y en exportar como, le ponemos el nombre que queramos. Le decimos que sea en tipo PNG. Activamos la casilla de usar mesas de trabajo. Le decimos todo porque nada más tengo una sola. O, si tenemos varias, puedo colocar el rango de las mesas de trabajo y le digo exportar. Al hacerlo, se me abre esta ventana de diálogo en la cual se me abren unas opciones PNG, las cuales son la primera, la resolución, puedo elegir en una resolución de pantalla, es decir, para web, que no sea un tamaño de archivo tan grande, o una resolución media una alta, para impresión o en el caso en que la tenía, en otro, había colocado un valor personalizado, que en este caso es 1200. Aquí pueden colocar el valor que ustedes quieran. En suavizado lo dejan por defecto, optimizado para texto indicado, en color de fondo le decimos transparente, él nos previsualiza con la... Cuadrícula de transparencia y le decimos OK. Como el archivo ya lo había exportado, simplemente le voy a decir reemplazar. Lo que te recomiendo que hagas para comprobar que el archivo realmente quedó exportado en formato PNG con el fondo transparente es que lo abramos en Photoshop. Desde acá en Adobe Photoshop puedo comprobar que el archivo realmente tiene el fondo transparente ya que se ve la cuadrícula de transparencia y si yo abro la ventana de las capas, desde la ventana de las capas puedo ver que hay una sola capa. Y si yo quiero puedo crear otra capa, colocarla abajo y tomar por ejemplo la herramienta de degradado, de relleno de degradado y aplicar un color para realmente comprobar que la imagen tenga el fondo transparente. Si el video te gustó, pregunta, comenta y comparte. Hasta la próxima y un abrazo. Chao.